Dicen venir adicionados con vitaminas. Lo que dicen eh, los nutricionistas y los expertos es que a los niños que tienen problemas de nutrición es mejor darles comida de verdad y no acostumbrarlos de pronto por unos meses a darles unas gaseosas y unos eh, productos ultraprocesados que realmente tienen un aporte nutricional muy bajo. No hay evidencia real sobre cómo esos nutrientes aislados que se añaden a estas bebidas realmente hacen un aporte positivo a, a la nutrición de los niños. Esto eh, no es ilegal, lamentablemente es una práctica común. Sin embargo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud eh, y que ya varios países han acogido, como Brasil y como Chile, lo que recomiendan es que las estrategias de publicidad y de mercadeo no puedan entrar a los entornos escolares y yo creo que aquí hay un tema ético también y es que muchísimo menos deberían entrar a una población en situación vulnerable. A notar eh, que ha habido muchas entidades y muchas personas eh, mirando esto, creemos que para Colombia es un avance Creo que el país está empezando a entender que estas bebidas endulzadas, estas bebidas eh, que se les adicionan, además estos nutrientes aislados, eh, pues realmente no eh, son el aporte eh, para la alimentación de nuestros hijos y esperamos desde Red papás que claramente en los entornos escolares se privilegie el consumo de agua, de frutas, de verduras y de comida preparada.